Gracias, gracias. Amado, Carolina, Francis y a todo el equipo de producción. Es por ti, por la, por la gripe. Sí. Eh, quiero dedicarle a propósito nuestro tema a, a Teresita. Así, adelante. Sí. Miren, yo tengo aquí el bono navideño que quiero explicarle a la gente, que hay mucha gente confundida con esto, no sé. Esto viene acompañado de esta tarjeta, es decir, miren, la tarjeta viene aquí yo la saqué para poder explicarle a la gente. Viene aquí. Y esta es la tarjeta del bono navideño. Esta es de, de, esta de este, 1.500 pesos. Dice gobierno de la República, bono navideño. Eh, debajo del número aquí está la cantidad. Dice 1.500. Casi no se lee, pero bueno. La fecha, la, fecha, mí, ajá. Sí. la fecha de vencimiento, atención, que es hasta el 2... Hasta hasta el 21 de febrero. El 21 de febrero ya se vencen, así que tiene que consumirlo antes de esa fecha. Y esto es del banco de reserva. Muy bien. Aquí, en esta tarjeta que debe venir juntas, si usted tiene alguna... Esto debe venir conjunto. Dice aquí, la Navidad, la Navidad cambió. Con eso yo no estoy de acuerdo, por tanto lo voy a doblar. Porque para mí es una es una se está utilizando como, como algo de campaña, no, pero eh, bien. Y aquí le, le habla de las especificaciones. Dice... Eh, estos son los pasos para activar la tarjeta, aquí dice usted va a llamar a, a ese número el 809 20, eh, 920 2004 tiene que tener amado su cédula y la tarjeta porque la tarjeta tiene un pin que usted debe activar uh -huh. ¿qué pasa? para usted llamar, usted tiene que tener un número de cédula y quisiera ahora entren aquí muchachos si usted tiene una ayuda del gobierno fase 1, fase 2 eh, quédate en casa, o tiene el bono de la tarjeta Solidaridad, no le va a activar la tarjeta. No le va a activar. Esa es una advertencia que le hago a la gente que lo, está, que lo intenta. Si usted, está recibiendo, si usted por ejemplo, es empleado del gobierno, no se le va a activar la tarjeta. No entiendo por qué, porque creo que hay empleados del gobierno que pudieran también recibir la ayuda eh, de los $1,500. Pero bien, eso es lo que la información que a mí me dieron con relación a, al, al bono. Es decir, que tiene que ser una persona que no esté trabajando y una persona que no esté recibiendo ningún tipo de beneficio. Yo destaco ¿verdad? la buena intención del gobierno de cambiar las cajas que provocaban un tumulto por esto. Eso hay que destacarlo. Ahora bien, ¿qué resulta con, con esta eh, modalidad? Que se presta al clientelismo lamentablemente, ¿por qué? yo tengo cuatro sí, yo tengo cuatro que un dirigente porque yo tengo gente, yo, yo se lo advertí a, a, a, a, al pueblo uno tiene gente en todas partes y cuando el dirigente me lo entregó yo le dije, no, dáselo a una gente que lo necesita, efectivamente me dijo, no, pero que es que eso es para que tú solo lo hagas llegar a gente que lo necesita Estamos yo estoy identificando, ¿verdad? En, en la zona del aguacate, para la gente que lo necesiten, para entregárselo. Pero bien, yo pudiera quedarme con ellos y utilizar la cédula de cualquiera de los muchachos. ¿Quién me dice que no? ¿Quién me supervisa? Nadie. Eso, eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque yo tengo la tarjeta. Fíjense ustedes que lo estoy haciendo público. ¿Mm? Estoy haciendo público. Eh, yo tengo la tarjeta que ciertamente voy a entregar, pero un sabichoso, sabichoso, se puede decir sabichoso, ¿verdad? En nuestro lenguaje, sí, gaco. Sabichoso. Sí, sabichoso. Nosotros somos dominicanos. Eh, fruto del tigraje dominicano, el tigraje histórico, pudiera decir, bueno, yo tengo 10. Eh, déjame llamar a uno cuantos amigos míos para que me den su número de cédula o me manden una foto. Yo la activo y entonces voy a un a un lugar y, y consumo con ella eso hay que revisarlo a futuro, ya no ya no hay tiempo porque eso debería ser de manera directa a la persona y que esa persona cuando vaya al, al, al lugar presente su, su documentación no sé si se está haciendo así, vimos incluso un video ahí de una persona, no sé si es real eh, yo no puedo asegurarlo consumiendo en un establecimiento comercial con más de una yo creo que eso debería llamar la atención. O sea, usted no puede ir a un lugar con más de una tarjeta. Porque eso debe detectar Esa mujer, esa persona, yo caer presa ahí mismo. Venga acá. Eh, ¿Qué pasa? O oh, no presa, me, exageré. Me fui a la caverna ahí. Eh, te eh, voy, a, te eh, voy a dar una peseta para que te devuelva. Sí, me, déjeme devolverme porque hay que ser... Hay que ser eh, eh, ¿Verdad? Si hay eh, cinco en una familia, si hay cinco en una familia, ¿pueden activarla que no estén recibiendo? Y esa persona es la que vaya a comprar en nombre de la familia. Puede ser. <risa> Franci. háme una, una de pero, pirata. Pero me dijo, me dijo eso ahorita. Háme ah, una de <risa> pirata. Porque esa no, esa no, no, no. no. Ahí no. Aquí, en República Dominicana. Si tú me dijeras en Suiza, en Suecia, no, en Finlandia, para allá arriba. Es ¿hmm? para no llevar los problemas. Pero aquí eh, no. Entonces, eso tenemos que revisarlo. Porque si realmente queremos cambiar, tenemos que cambiar de raíz, desde el fondo para que no se para que no se mal utilice el dinero del pueblo. Pero usted que la tiene, al que le ha llegado utilícela, trata de no colocar un número de cédula que ya esté en, en el sistema, que tenga solidaridad, que tenga fase, que tenga lo que sea o que trabaje en el gobierno porque no le va a servir. Usted busca eh, usted se le entrega a una gente que tenga esa eh, calidad de que no esté trabajando, que no esté recibiendo absolutamente nada. Vamos a ver en qué... Y además... Eh, no sé de qué manera Se los repartieron los dirigentes Porque esto lo ha manejado Básicamente el alcalde Regidores y los eh, Legisladores Por último Yo quiero darle un consejo a la gente El dominicano en estas fechas es, es muy dado a votar Lo que tiene Yo he advertido aquí que a partir del año que viene Aquí viene una reforma fiscal Y fíjense ustedes que si ustedes van al supermercado Todos los precios han subido, los precios de los productos han subido Y la gente no lo está sintiendo porque estamos en Navidad y hay mucho meneo La gente de Estados Unidos mandando, mandando pesitos y eso, y usted no lo siente Ahora, el año que viene, con la reforma fiscal Aquí se van a aumentar posiblemente los impuestos El que no está pagando impuestos, que es la línea que lleva el gobierno Lo van a poner a pagar impuestos Así que, Carolina, si tú no estás pagando impuestos, te van a poner a pagar impuestos Camarógrafo, si ustedes no están pagando impuestos Lo van a poner a pagar impuestos Porque se habló de abrir el campo Yo pago impuestos Yo soy contribuyente Si ustedes no lo están, lo, lo van a hacer Y eso naturalmente va a ser una carga económica Si usted tiene 5 mil pesos No se lo beba hoy No se lo beba el 31 Si usted tiene eh, 5 mil pesos, no lo gaste en la cena ni en la, ni, ni en la checha del 31 Guárdelo guárdelo y manéjese con un presupuesto hasta donde pueda llegar, bueno mi presupuesto es de 500 pesos para hoy ¿Puedo utilizar esos 500 pesos? pero no coja los mil y lo meta en el presupuesto de gasto porque entonces se va a quedar sin nada, va a tener que endeudarse y cuando usted se endeuda el que le presta le va a prestar a como él quiera porque usted está desesperado y lo agarra en esa, en esa, en esa desesperación y entonces a veces le cobran más de lo que tienen que cobrar el, el dominicano es muy usurero entonces, familiar, economice pena. economice porque en enero, febrero y marzo esos tres meses posiblemente eh, van a ser un poquito difícil porque si con, con la reforma fiscal, con la situación económica del país, la república dominicana va a sentir un fuerte apretón y entonces si usted no tiene nada, si usted está endeudado le va a ir muy mal. Guarda. Guarda. La vaina. Ya guarda. La vaina llegó. Que después no se arrepienta Ya solo dije. Muchísimas gracias, Yerjan. Hace antigua. rato que la vaina llegó. Eh, antes de pasar a los WhatsApp, muchachos. Yo te a los romos, eh, eh, de los de romos, tú. Pues mira, Yerjan y yo, yo vinimos con la. Esta mañana pues hablé de, de, de esa economía que no estamos tomando en cuenta. Las remesas han sido el, el, gran triunfo, el gran rey de este periodo porque la sí. gente se ha volcado a. A, a mandarle a su gente aquí, pero la gente aquí lo está desperdiciando. Miren, muchachos, quiero hacer quiero hacer una aclaración. Comercialmente bueno porque ha dinamizado la, la economía. Quiero sí. hacer eh, la aclaración, Francis Yerjan, amigos televidentes, eh, que Amado refería sobre la canasta que nos envió el presidente de la sala, uh -huh. el joven Ariel Marte, no fue de las del ayuntamiento. Ah, bueno. Esto... No eh, esta no se dio, no sé, no la realización de la entrega de no, canasta no se no dio. Es, que, es que simplemente o... era un enunciado del capítulo. Que ah, se que mandó se él de, manera de sus recursos que nos la envió acá. Ya de todas maneras, nosotros dijimos que se le vamos ah, bueno. a dar a los muchachos. Sí, sí, sí. Pero muchísimas gracias, a Ariel, gracias, que sabemos Ariel. que fue con toda la buena intención. Y a Omar también, que fue con ah, la canalizadora. Sí, gra gracias, Ariel. Muchísimas Martín. gracias. Así es, usted. Eh, no, Mira, no, no, lo, fue lo mismo como... esta mañana de, de, de, de, la, de ah, cómo Franklin del Romero... No lo bueno, no. ¿Cómo que no es lo mismo? No, del ayuntamiento no, la no, no, Ariel no, es de no. su dinero que está No, no, este me presente. refiero que es lo que hablábamos esta mañana, es decir, es la, es la, eh, el, en la forma que se establece, no, claro que no, porque yo, yo incluso he dado mi punto de vista de que no es pecaminoso que el ayuntamiento para esta época, como lo ha hecho siempre y está en los fondos, se realicen esas sí, pero entregas. No pero no una, una, una 10 mil pesos para los regidores. Exacto. Muchísimas gracias. ¿Cómo que no es nada? Eh, 10, pesos. No, hombre. Pero o sea, dale 10 mil pesos a una gente que gana 80 mil pesos no, no, no, no, mensuales. No, no, no, nada, y si es tú que tú está le le por allá, regalo. que no tiene que comer. Claro, y, y, y, le están dando. Ok, ok, ok. No. Un momentito, producción. en 30 segundos. ¿Y qué Yo le, no entiendo esto. ¿Qué le ponen a una canasta de 10 mil pesos? Un vino caro. No sé, porque yo no lo he comprado. Eh. Chocolates chocolate es caro. De 10 no mil pesos. Yo no sé. ¿Qué, ¿Qué le vino a esto? una carta de 10 mil pesos? 10 mil pesos. Hacen ah, tre... pues, mira? No. Tres botellas. Un, ¿Tres un whisky. Vino caro. O en sea, el eh. momento de pandemia, ¿cómo no. tú vas decir la gente? Toma este Chivas Regal. ¿Coño, pero por Dios. O este Chivas Regal. O no. oh, mira este. Eh, eh, lo esto, mejor que hizo Siquiera. Black Label. Es que Y dar el dato, ¿Eh? la información de que los bonos, eh, se hizo la licitación sí, en el sí, día sí. de ayer, muchachos, eh, se hizo la licitación en el día de ayer, la ganó el supermercado Gran Porvenir, que los ciudadanos que obtengan sus bonos, la esperemos ya que, ya que, que lleguen, esperemos que llegue a todos los ciudadanos posibles, que no se queden en el camino algunas y, y obrero, es que puedan a, a los obreros sí, a los trabajadores más de abajo señor porque un regidor no necesita eso no, pues lo claro. que no entendimos fue ayer a Fermín que le decía a Omar que cuando él nos habló como que la canasta sí le iba a recibir, como que se iban a dar sí, ¿No? tú sí. recuerdas no, no. Yo yo, que eh, no ellos no iban, ellos no iban a recibir no, no, él, Ellos, él, él, pero él, él. habló en, en, en el sentido de que las canastas iban claro, no sé Por no, eso porque... al momento nosotros entendíamos que esas canastas iban no, a dar no, Pero yo él debió recibir, de decir pero... que eso no subió a, a, a la Cámara Que no se, no se debatió, que no se aprobó y además, Debió de aclarar eso, Fermín Las personalidades que le van a entregar cómo eh, Claro, él habló son? de personalidades? personalidades de San Francisco y Macorís? Pero que Fermín debió, y espero que esté viendo el programa Como siempre son? lo ve, debió de decirnos que ya las canastas no iban sí. No sé por qué no lo hizo, Fermín personalidad de aquí, Parece que el que hace la distribución o el que decide cómo, Barga, cómo distribuirlo es el alcalde. Y sí, el alcalde. Pero que porque no lo dijo Fermín ayer, pero. Digo yo. Eh, ¿Quiénes son? Que dice para regidores y personalidades. Él nunca ¿Quién dijo. Es quiénes... una personalidad de aquí. José López. Ya, ya. Eufemio eh, Vargas. Claro. Eh, Carolina, le van a mandar una cara de claro. a Carolina. ¿Quién es? Claro. ¿Cuál es el perfil de una personalidad? Un empresario. Eh, un alto profundo que no un, un necesita lo necesita le vamos a regalar diez mil pesos monseñor, pero monseñor. Por... no pero ya sí. eh, bueno sí, pero si pero, sí, pero monseñor no no lo acepta la acepta y además no necesita, necesita eso, eso. Tan... entonces me eso monseñor, para los pobres no lo me quiero mucho, Monseñor Sí, vamos a los WhatsApp Magali Rivera <ríe> nos manda esta puta. vaina. muchas gracias